muy buenas a todos hoy les voy a enseñar una función en google home que salió nueva que es la función google home away que es cuando nos retiramos que encienda una luz o apague una luz hoy te voy a enseñar cómo eh, configurar una lámpara inteligente o cualquier cosa pero vamos a configurar una lámpara inteligente de este mismo modo vamos a poder configurar otras cosas para que funcione con este nuevo sistema entonces esto va a ser esta función que aparece aquí arriba Entonces vamos a darle a 0 Yo porque no he configurado Vamos a configurar cuando me voy Vamos a configurar eh, la lámpara de la habitación Entonces ustedes tienen que decirle eh, Si quieren que encienda Quieren que apague Cuando usted se retire entonces cuando usted se aleje de eso con el teléfono, esta lo que va a hacer es que va a apagar ese dispositivo. Entonces así este dispositivo no va a gastar energía innecesaria en su hogar. Entonces para, grabar, para guardarlo simplemente le damos para atrás y ya. Esta lámpara cuando yo me vaya va a apagar. En caso de un enchufe, sería lo mismo. Configuran lo que ustedes quieran hacer. En caso de que queremos que sea una rutina de Home Routines, también, como se vuelva una rutina, cada vez que alguien llega o cuando usted llegue con su teléfono, que encienda esta lámpara. Y le da hacia atrás y ya esta lámpara cuando yo llegue va a encender pero cuando me vaya va a apagar ese dispositivo y para registrarlo ya le vamos a dar a siguiente y revisando de que están las configuraciones como lo teníamos establecido y dice puedes iniciar un home away Tú puedes usar eh, tu teléfono, la localización para que los sensores eh, puedan decirte con la aplicación ojo cuando está alguien en casa o cuando alguien se va. Si usted usa esta característica con su la localización de su dispositivo, eh, esto funcionará mucho mejor que con cada uno de los participantes. Entonces le damos a siguiente y dice que si quiero usar la, la localización de mi teléfono le digo que sí, que estoy de acuerdo. Entonces digo que sí, mantener cuando use la aplicación o cambiar para siempre, entonces eso lo, lo cambiarán ustedes. Entonces entonces dice que no encuentro que ningún dispositivo compatible, pero sí ha encontrado entonces aquí taparé la en esta parte para que no piensen nada. El sí en control los dispositivos eh, todo, pero no, no estos dispositivos, termostato ni nada de eso. Es por eso que dice esa función. Pero los dispositivos sí que hemos configurado, sí ya funcionan. Entonces pueden editar la, eh, la, la ubicación, pero como sé que está correcta, eh, simplemente le doy a siguiente. Eh, confirmo que está correcta y listo ya esta configuración está casi terminada entonces vamos a darle a finalizar y de esta manera nuestro dispositivo smart cuando llegue mi teléfono al hogar va a encender cuando me vaya va a apagar de esta manera tenemos configurado eh, ya nuestros dispositivos. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.